Soy Andrés Valentín, miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. Nos dirigimos a zoroquiaín que es un pequeñísimo pueblo, que es especial porque es uno de los pueblos que tienen vendida su iglesia, que estaba inmatriculada desde el 2004 por la jerarquía católica y que pudieron comprarla, creo que por unos 6.000 euros, es decir, la iglesia inmatriculó por 30 euros aproximadamente, que es lo que valía el trámite de la inmatriculación, esa iglesia y obtuvo una sustanciosa renta plusvalía por la iglesia. En 1946 se produce una reforma de la ley hipotecaria que se complementa al año siguiente con el reglamento. Esta, estos dos cambios abren la puerta al procedimiento inmatriculador, que consiste básicamente en que la iglesia, la institución, es equiparada a las administraciones públicas y los obispos a los notarios. Esto significa que un representante del obispo va con un certificado que él mismo ha firmado, en el que se dice esta iglesia de Zoroquiain y como ella otras 3.000 en Navarra, bueno, 3.000 iglesias, no 3.000 bienes es mía, desde tiempo inmemorial, y es suficiente. Sin embargo, Franco, que había patrocinado esa reforma, no llegó a permitir la inmatriculación de las iglesias, porque era obvio que eran de dominio público. Esto se altera en 1998, con la llamada Reforma de Aznar, que abre la posibilidad de que también las iglesias se puedan matricular Hay muchos en Navarra del orden de 800, que son bienes rústicos. Cereal, viñas, pastos, prados, etc. Pero luego hay eh, locales, casas, sean parroquiales o no, cementerios. La verdad es que han arramplado con todo. Y tal vez la más... Es la de Musquilla en Nochagavía. Esto para el pueblo siempre lo ha mantenido y lo ha cuidado, ha sido del pueblo, no, no cabía ninguna duda. Bueno, pues en segunda instancia también los tribunales han dicho que no, que era de la iglesia. Han tenido que recurrir a legislaciones del siglo XII para afirmar que esos bienes eran de la Iglesia. En el siglo XII todo era de la Iglesia. pescaba contradictorio. Y que usted me va a decir, Elisa Cuaba Límbada, se le ha dicho orden gudena, es. Mañana, claro, es va ez a dudar de ser grita en Usted me va a decir, orba cari, ya gales de gudena, es. Ya en digula a raso ya. Y también genial que se nos va a abrir ajarista de de sala, va a daros mayor donos con tu tendida, al que está, que Eta pensando gurea de la Michael Nice o Eta gurea está gurea me está va da muscula anoa, y mena que se el bueno, guztiak guztiak que es? En el Badalguíná e, de la Orteasco es. Etá, men, mm, bueno, incustenda al debatetik. Oda e, e, lechea, o esto lo hagámendik, lechea mendago. Etá, yo cama se ha pisca hoy andago Elisa. Bueno, Elisa, inmatrikulatu en tu suel, mira, mira, me amaika ondare, amaika leku ezberdinak otxagabian. herrian bertan dago Eliza eta e, apaizen zen etxea, abadia. Estalde aldetik muskildan, badira zazpi matrikulazio. Baz Eliza, muskildako bazeliza, ondoan dagoen etxea, eta gero bos e, zati txiki badirela oi Eta horrez aparte, badira beste y Pairu es un lugar que ondoan, un lugar urbil. es un lugar que es un lugar que es un lugar que está Eliza. lugar que es boterea, eta que es elisa que está, elisa va que es que que que es Conpondu dute muskila, e, en la documentatura dago, zelen erre zen, berriro egin zuen herriak, teiatua konpondu da, etxeagin zen, den den, den dena herriak e, egin du betidanik, eta gainera, bueno, beti izan dugu jabetza. Es? Jendean teratu zenean, bai patronatua eta bai udalak, bueno, pues así ziren mugitzen, va horren kontran, es? Edo, bilatu zuten garai horretan abokatu bat, y abogado que El abogado Rekin ha sido a que maten. El que maten. El que El a que maten. El paso a El a a El Isaac El El Ateracen, Berriro, sentencia, gure contra. E, Orduán, caso retan, emanzioten, eman eman elizari, apespiquari, e, arraso ya, eta, certano e, ya pues e, sentencia en la vercendena, hay con arcendutela, e, musquilla, va a patronato bat, eta, patrulla, eta, patrulla la herría. Mañana hay que se atendute es de la verdiña patrulla edo jabea. Beti izan da patronato bat, Patrulla, beti izan da, baina jabetza horretan ez da Eta orduan or e, en el derecho canónico, o sea, amavigarren mendeko legetan, o sea, hau da nahiko friki, no? No es primera vez que tiene un, un que hay un proceso con el arzobispo. Ya en el siglo XVI ya hubo un pleito que duró 21 años nada menos. Y en aquel momento eh, fueron hasta el nuncio de su Santidad que estaba en Jaca y allá mismo la resolución de aquel proceso fue que la villa de Ochagavía era única laica despótica y privativa de la Madre de Dios de Musquilda. Y ese es el primer paramiento, que son las normas que rigen Musquilda, el primer paramiento de Musquilda, que la villa de Ocha Gavía es única laica despótica y privativa de la madre de Dios de Musquilda. Estas llaves, pues esta es de la puerta de la iglesia y estas las de la sacristía y las verjas. Pues estas llaves yo las he, conocido y las he conocido en casa siempre y como antes estaba la tía de mi padre de Serora, pues en nuestra casa llevan más de 100 años. Bueno. Pues ahora tenemos un serio problema. Yo es que por más vueltas que le doy, por es que no termino de entender. No termino de entender cómo eh, pueden decir que esto es de alguien que jamás, jamás, ni se ha preocupado, ni ha puesto un euro, ni un maravedí siquiera, o sea, nada. Cuando hay que hacer una obra, jamás se le avisa al arzobispado es el patronato, el que llama a un arquitecto, a Príncipe de Viena sobre todo, porque está declarado bien de interés, se busca todo, lo paga el pueblo, y ya está. Dile a Ocha Gavia que se ha sacado, pf, bueno como se dice vulgarmente, los cuernos por mantener esto, porque al final esto lo paga a Tocateja el pueblo, y mantener esto cuesta mucho dinero, eh. aunque nos parezca que no, mantener un lugar así al año, Cuesta un pastón. Entonces, que ahora le digan al pueblo, no, no, es que esto es nuestro. Solo vinieron a una reunión una vez, decían en aquel momento, en un principio, bueno, pues enseñarnos las escrituras de que esto es vuestro. Yo cuando salieron, les dije, cinco minutos y les enseño las escrituras de Mosquilda. No tenían tiempo, se tenían que ir, pero yo les hubiera dicho, este retablo hizo hacer la villa de Ochagavía el año 1672. Y en el otro lo pone, el retablo anterior a este hizo hacer la villa de Ochagavía año 1412. Si nos vamos a esa puerta, pone Jesús María hizo hacer la villa de Ochagavía año 1671. ¿Qué más escrituras quieres? Yo soy de la opinión de que a mí nadie me va a echar en cara que no he batallado por Musquilda. Porque es que lo creo a 100% en Musquilda y creo 100% que es de Ochagavía. Y yo batallaré hasta donde haga falta. Y así como yo, mucha gente de Ochagavía. Hay que recuperarla.